Bueno, tenemos que hablar justamente de la garrafa y de la provisión que hay. No estamos hablando de garrafa social, que ustedes saben, hay que cumplir con algunos pasos y esa está garantizada, según nos informaban desde el gobierno de la provincia de Mendoza, sino de aquella garrafa que uno va y compra normalmente en las distintas bocas de expendio, como pueden ser las estaciones de servicio IPF. Claro, no solamente la garrafa para calefaccionar, sino quienes... Acostumbran eh, distintos trabajadores a pegar membrana arriba del techo Necesitan de la garrafa obligatoriamente para poder llevar adelante su trabajo Ellos también necesitan de esa garrafa y no, la neces y no la encuentran en un precio A lo que se vende a ese precio económico, sino que está mucho más cara Bueno, lo cierto es que en un corralón la conseguís a cerca de 1200 pesos En las estaciones de servicio IPF suele estar la garrafa de 10 kilos a 630 Pero esto pasaba esta mañana, muy temprano, antes de que empezara la venta En la boca de expendio que tiene... Eh... La planta de distribución de IPF en el carril Rodríguez Peña. La gente esperando para conseguir una garrafa. Buenas, ¿vienes a buscar la, la garrafa a precio más económico? Y Sí, la única solución acá. Porque, porque en las estaciones no hay, ¿no? Claro, no, no, no no hay. Hace una semana creo ya. Es que lo único, porque en el barrio sale muy caro. ¿Cuánto le han pedido por una garrafa? Y mil pesos. 1.300. ¿Y acá? Y acá 630, creo. Y en las estaciones de servicio, en la mayoría de las IPF, les llega el gas a los que trabajan, porque hay muchos que no las trabajan. Y ni bien les llega, se desaparece ahí nomás. Así que hay que venir hasta acá a buscarla. Porque además... en los corralones te cobran una fortuna. Hay que venir y rebuscársela y venir hasta acá para poder ahorrarse un peso. ¿Cuánta garrafa usas al mes? Y al mes, dos, tres, dependiendo del uso, porque si está muy frío, tenés que prender estufa y ahí es donde se te va se te va mucho acá. Va mucho acá. Sí, sí, sí porque dice que no se consiguen las estaciones? ¿Te ha no, no, no hay, no, no hay. Estoy recorriendo ahora, mira, para pegar membrana. No. ¿Has recorrido varias? Sí. Son cuatro, cuatro estaciones, servicio. ¿Y con una garrafa podés cubrir el, el trabajo? No, no, por lo menos tres. Nosotros somos de la calle Perú, justo donde ha habido ese accidente ahora, del muerto. Sí. Bueno... Y de allá tenemos que venir y a esta hora, hoy han empezado tempranito, se han caído en la cama, pero no es así todas las veces. Siempre ha sido igual, siempre faltan y a mí en la estufa me dura dos semanas, porque la prendo de ratito también, pero en la cocina me dura un poco más. Bueno, y agregamos un dato más que tiene que ver justamente con el expendio, porque según pudimos averiguar, el expendio de IPF es normal y lo que estarían es entregando unas 11.000 unidades diarias. Sí, 11.000 garrafas diarias. Esto significa una producción mayor a la de otros años aquí a nivel local en la provincia. El problema es que la alta demanda eh, por estos días, por las bajas temperaturas, va creciendo y no alcanza... ...ese nivel de producción. Puede ser también que haya muchas personas... ...que han decidido tal vez adicionar... ...algún artefacto con este tipo de, de, de combustión... ...para poder calefaccionar... ...o que lamentablemente eh, tengan otros requerimientos... ...y por eso también aumenta digamos la demanda claro. de la garrafa... En una y, época... te hablaba, y te hablaba del frío, las claro. bajas temperaturas... ...que no ayudan principalmente desde la semana pasada... ...con temperaturas bajo cero a lo largo y a lo ancho... ...de la provincia, por ejemplo en las últimas horas... En el día de hoy, en las cuevas, 14 grados bajo cero, la temperatura más baja registrada en la provincia.